Chicos, hay una actualización al martes, que en la actualización así que vamos a ver la actualización para el evento final. La Vale, de complejo, corriente complejo corriente se va a la para verga ganar esta el Ojo, un de torneo, eh, pesado. chicos El sniper pesado, no me lo creo Chicos, el sniper pesado os lo juro que es el mejor arma que he probado en mi vida